co Contando y vendemos el Prime. Película Amazon Prime Ridícula no tienen sight Clavícula no la captáis Son singular, me No un like Más feo, más feo que to, bye, bye. A Mario come el side Betty, yo bon, no lo sacai Yeah, uh, tenemos el plus Yeah, uh, tenemos el plus Yeah, uh, tú No, callos largos como una vez Tenemos las camionetas de los moos Después yo colgando la cruz Si salimos andamos en cruz De chiquito escuchando a cruz Tú sabes siempre estoy a poo S un Nek esta aquí Under que Shori que lili tira pinta Échate perfume por si la mano por si se está en el liebre cagate te mando salud Te mando salud Me la llevé para tú como el guan que descubre la luz eh. <tose> Tenemos el drip, como una luz ese es mi mood 60 lucas, bella, fichi, te hago sola En tu perfil, tenía moja Me dijo mojame Me dijo roja Alohaime, también de Jaime <tose> Hey dejen de cajax Ja ja ja Alejandre, estoy fumando hasta Alohaime más delicado que Hunter Piloteando como Hunter Contrato con Sony, deja revisar mi agenda ¿Entiendes <tose> mi bueno enojo como Heiga, tú eres un jamón No le pego a la mina como don Ramón Agua con ron En mi pulmón es se parece una pan Tú chinguerrando un poco la paz Me matan sus temas pa' mí, su un spam Tu gato lo mando ese fan, tu jato mi fan Roja tengo mala a la rama. Sobulando los la, quemalo tu clan, quemalo mi mi Para Pa' yo tengo un plan, cosiéndole plan perra. es una can te la gamba como pan, que perco ellos ram Ella me mata las puertas, la chinchan. Me voy en moto pa' chingan Tú no las de yo soy Juan Yo organizo shawty pan Tú no risas de tan, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh, uh Pensé que era bueno, era puro clickbait Y tu gata se peleó por el aire aburrido Que me tiré el aire prendido Tú estás offline, tú eras aburrido Clase online Tiran disco 7 pero nunca apago tele Apagar la tele, que se mete esto y cociente patente con los intermitentes. dile que tenga cuidado con los dientes Tío me llevo el no, no, dice que estoy loco recién me no. está conociendo uh -huh, uh -huh, joseando, grabando yeah, vendiendo Joseando grabando vendiendo yeah, Joseando grabando vendiendo grabando vendiendo y grabando vendiendo y grabando vendiendo Joseando grabando vendiendo Joseando grabando vendiendo Joseando grabando vendiendo joseando, grabando vendiendo Joseando grabando vendiendo, joseando, grabando, vendiendo. Joseando, grabando, vendiendo. José, grabando, vendiendo. Uh. Increíble. Soy el hombre increíble Hay de un planeta de Dubai. Ven a mí. Oh. Exacto. Es <laughs>